el saludo desde Santiago de Chile a quienes nos acompañan en nuestro podcast que resume algunas impresiones del taller sobre participación ciudadana en el presupuesto público. Este taller se llevó a cabo desde el 9 al 12 de agosto del 2022 en Chile en el marco del proyecto global SANCUS, el cual es financiado por la Unión Europea. Ahora, María Jaraquemada, Directora Ejecutiva de Chile Transparente, hablará sobre la importancia de la participación ciudadana en el presupuesto participativo. La participación ciudadana en los asuntos públicos no solo es un derecho humano que tienen todas las personas, sino que además es clave para tener democracias más sanas y más fuertes. Además, la participación ciudadana contribuye a una mejor lucha contra la corrupción. El hecho que, tenamos, que tengamos ciudadanos y ciudadanas involucrados en los asuntos públicos, demandando información, participando en la toma de decisiones, brindando también información a las autoridades para que puedan tomar mejores decisiones, y exigiendo rendición de cuentas, contribuye, como señalaba, a tener mejores y más sanas democracias, pero también a una lucha efectiva contra la corrupción. Por eso, los presupuestos participativos son herramientas muy eficaces para lo anterior. Primero, porque contribuyen a la cohesión social, dado que las autoridades, las entidades públicas y la ciudadanía que se ve afectada por las decisiones que toman estas autoridades, colaboran y ponen en común sus impresiones, sus deseos, sus visiones, para llevar a cabo proyectos en conjunto que pueden mejorar el bienestar de toda la comunidad. Además, permite una debida rendición de cuentas de qué están haciendo las autoridades con el presupuesto y dónde están las prioridades de las políticas públicas que se están adoptando. Asimismo, contribuye a que la ciudadanía pueda también relevar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus visiones, cuáles son sus proyectos prioritarios y de este modo, a través de los presupuestos participativos, puedan hacerse parte de las decisiones, de toma de decisión, de en qué invertir o utilizar estos recursos públicos, pero también en la ejecución e implementación de estos proyectos. Por eso, las herramientas para contribuir a tener Mejores presupuestos participativos y de este modo participación ciudadana son un gran elemento para combatir la corrupción, para tener una mayor cohesión social, para aumentar la confianza y bienestar de la comunidad y de este modo tener democracias más fuertes y más sanas. Hablará a Nayancy Alvarado de la ASJ sobre un ejemplo de participación ciudadana en su país, Honduras. Posteriormente, Camila Arenas de Chile Transparente nos explicará la importancia de la herramienta aprendida en el taller. Finalmente, Alejandra Fuentes de la ASJ hablará sobre su experiencia durante el taller en Chile. mencionar y explicar un ejemplo de participación ciudadana en el presupuesto de mi país. Bueno, en, en el occidente de Honduras, los gobiernos locales junto con la sociedad civil, la comunidad educativa y otros actores relevantes de estos sectores han promovido algunos espacios que han permitido justamente la identificación de algunas necesidades locales, la planificación de algunos proyectos que podrían eh, mitigar esos efectos que estas, estas necesidades eh, es, están eh, siendo sobre la, la población o sobre la, la ciudadanía en general y se han generado algunos espacios que han permitido de alguna manera la participación local de algunos actores pero sobre todo esa posibilidad de ser parte de la construcción de algunas eh, posibilidades de respuesta o de algunas opciones de resolución de algunas problemáticas específicas que se viven en algunos sectores. Creemos que la importancia de la herramienta es establecer criterios detallados para una amplia y significativa participación ciudadana. Esto nos permite la generación de análisis, tanto ex ante como ex post, y también hace posible evaluar de manera objetiva las debilidades, las fortalezas, así como también los desafíos y oportunidades de mejora que existen. Como su énfasis está en conseguir una participación ciudadana más amplia, considera también la inclusión de grupos minoritarios, de personas con capacidades diferentes, a la ciudadanía en general y a las organizaciones civiles en su conjunto. Es una herramienta de fácil aplicación que permite tanto a las organizaciones como a entidades del Estado también realizar una evaluación detallada del proceso de presupuestos participativos. En este sentido, desde nuestra organización estaremos próximamente aplicando esta herramienta en las municipalidades chilenas para poder identificar qué puntos se pueden mejorar de los procesos, no solo así eh, facilitar la participación de la ciudadanía, sino que también consolidando un sentimiento de confianza hacia las autoridades públicas, en lo que respecta al menos este tipo de procesos. Esta aplicación pretendemos materializarla en un informe de recomendaciones que será enviado a las municipalidades este año. Nosotros tenemos la esperanza de que las recomendaciones obtenidas a partir de este informe sean acogidas por los municipios, en razón también del beneficio que significaría para la ciudadanía el facilitar el acceso y la comprensión a los procesos de postulación, los procesos de desarrollo y todos los posteriores resultados de los proyectos presentados. Creemos que con esto la ciudadanía va a empoderarse y a decidirse participar en estas iniciativas. Bueno, realmente el taller ha sido una experiencia maravillosa porque hemos logrado eh, encontrar nuevos conocimientos, darnos cuenta que, por ejemplo, como país latinoamericano y más específicamente de Centroamérica, no somos los únicos que nos encontramos con problemas tales como que la sociedad no quiere participar, no tiene confianza, sino que hay otros países en otros continentes que tienen los mismos problemas. Entonces, eso nos hace dar cuenta que no somos los únicos y nos hace tener como una pequeña esperanza. Si otros lo han logrado, nosotros también. Eh, ¿Por qué ha sido importante? Bueno, pues porque me llevo muchísimas buenas prácticas, experiencias, lecciones aprendidas que eh, espero poder implementar en mi país y que espero poder eh, llevar para lograr un presupuesto participativo y una mejora en la democracia, que es pues eh, la finalidad que tenemos, no llevar una democracia mucho más íntegra, mucho más eh, fortalecida en nuestro país y a través de este taller y de todos los conocimientos que nos estamos llevando, pues sé que vamos a lograr aportar un poquito más de lo que ya aportamos Por último, Gabriel Fernández Tiers, uno de los productores del podcast dará las palabras finales Después de haber escuchado estas experiencias e impresiones, desde el equipo de Chile Transparente nos queda agradecerles por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado. Les habla Gabriel, que en conjunto con Denise formamos parte del equipo de producción del podcast. Queremos agradecer en especial a María, Pamela, Camila, Alejandra y Ana Yancy por haber hablado acerca de sus impresiones y la relevancia del presupuesto participativo. Nos dejamos invitados a estar atentas y atentos a nuestras futuras publicaciones como Chile Transparente y hasta una próxima ocasión. Este podcast fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Chile Transparente y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.